Para todas es, pues es un, un grito de alegría y también muchas veces va a ser de dolor para reconocer nuestras historias, para abrazarlas y a veces va a, va a ser abrazarlas con mucho orgullo y a veces va a ser abrazarlas como quien abraza a una nena que se cayó o que le pasó algo muy, muy triste, muy terrible. Entonces el, el para todas es una invitación tanto a las que vengan al micrófono a compartir sus historias como tanto las personas que nos vayan a estar escuchando a abrir sus corazones, a preguntarse y a tener curiosidad por sus propias historias, por la forma en que hemos aprendido y sobre todo una invitación a desaprender.